Bonita mañana de automovilismo la que se vivió ayer en Alcolea del Pinar. Allí estuvo nuestro compañero muy atento a lo que pasaba sobre el circuito Oscar Gil. Gran éxito de participación y mucha afluencia de público en el circuito de Alcolea del Pinar, el circuito La Dehesa, que ha inaugurado su primera prueba puntuable para el Campeonato de Castilla-La Mancha este pasado domingo. Y nada, esperemos que la gente lo haya disfrutado y esperemos que esto no sea al principio, sino que hagamos muchas más y, y la gente pues, que se lo pase bien, venga a nuestro municipio a conocer el circuito y agradecer a, tanto, a todos los voluntarios de Protección Civil, patrocinadores y organizadores de colaboración. ¿Qué tal ha, bueno, ha parecido la carrera? Eh, bueno, la verdad que después del mal año que llevamos, impresionante. Es la primera carrera que acabamos, y encima en podio, y. no te palabras. Están con nosotros Juan Rafael Vigil y José Luis García Marco y fueron dos de los primeros pilotos que hubo en el circuito. Los dos eran concejales del Ayuntamiento de Alcolea del Pinar por el año 97-98 cuando empezamos con esta aventura. Y bueno, ellos nos van a contar cómo iniciaron. Los dos tenían coche. José Luis tenía Carcross y Rafa tenía un clase 1 y bueno, fueron los pilotos más aplaudidos de la, de la época y de la localidad. Pues esto fue una locura que se nos ocurrió en su momento y bueno, fuimos valientes a la hora de desarrollarlo y bueno, tuvo un éxito rotundo, la verdad. Porque yo empezaba el último y terminaba el último, no había nadie tan regular como yo. Un saludo a toda la gente de Guadalajara, a toda la gente de Alcolea del Pinar. Como siempre, un placer estar en vuestra tierra, estar en este trocito de la Alcarria para disfrutar del mundo del motor de esas cuatro ruedas, del Autocross, del Carcross y desde luego tenéis un fantástico circuito y espero que lo disfrutéis muchas veces y que venir muchas veces a ver, bueno, pues este deporte tan apasionante. Gracias. Muy bien, la experiencia muy bien, después de muchos años vuelvo a correr aquí, vuelvo a ganar en el 2012. A Javier y a todo lo, Alberto y a toda la gente que ha estado aquí eh, haciendo un gran trabajo en el circuito, han hecho un gran trabajo, lo han dejado muy bien y, y bueno, me ha gustado mucho. quitar a toda la gente que ha montado esto porque ya hay mucho trabajo y bueno, se nota, que, se nota que hay mucho tiempo invertido. De Teruel. A mí me gusta mucho por los niveles que tiene, de, tiene yo creo que es la gracia. Ha eh, acabado el día bien. una maravilla, esto es emocionante, tengo los pelos de la, la, la piel de gallina, porque me gusta que en Guadalajara venga el mundo del motor, porque yo creo que es una de las patas que tenemos que usar para luchar contra la despoblación. La verdad que emocionante, nunca he visto una carrera de rally como la que he visto aquí hoy y es alucinante y más que esté en nuestra provincia y Diputación como siempre intentaremos apoyar todo el deporte en nuestra provincia y más en estas zonas que siempre hablamos de las zonas más despobladas de la, de, la, de la provincia y Diputación estará siempre apoyando, pero desde luego una, un espectáculo excepcional. Y desde Guadalajara Media queremos agradecer a Drone Airworks la cesión de las imágenes que todos ustedes pueden contemplar junto a nuestro reportaje.